Para tener un aula virtual es necesario que el aula o el curso esté dentro de una plataforma Moodle. Esta plataforma Moodle, en general, cuando trabajamos en una universidad, eh, la misma universidad brinda el espacio para sus docentes. En cambio, cuando trabajamos, por ejemplo, en una escuela que es un poco más chica y no tiene un, un servidor, un hosting, entonces, tenemos que ver de qué manera crear una plataforma Moodle en algún espacio gratuito. Hay varios lugares en donde se puede crear eh, un espacio gratuito. Siempre, por supuesto, van a tener publicidad porque es la manera que tienen para financiar todo lo que nos brindan. Eh, entonces, ¿cómo hacemos para empezar? Dentro de milaulas.com, al entrar a su pantalla, a la primera pantalla que nos recibe, directamente nos dice crea tu sitio y nos dice que escribamos un nombre. Este nombre va a ser el nombre de la plataforma, no del aula en sí. Es decir, imaginemos, supongamos por ejemplo que tenemos un instituto de inglés, eh, acá el nombre del sitio sería el nombre del instituto, y después, cuando ya creamos la plataforma en sí, vamos a tener que crear un curso por cada materia, por ejemplo. Podría ser inglés 1, inglés 2, inglés 3. Entonces, vamos a buscar un nombre de sitio que abarque las distintas aulas que va a contener esta plataforma. En mi caso, como voy a hacer una plataforma para mostrar cómo se usa Moodle, podría ser Aprendizaje Aprender. Moodle.amilauras.com Me pide un correo electrónico muy importante para identificarme y en qué idioma va a estar la, plata eh, sí, la plataforma, en los aulas, etc. Bueno, voy a usar un correo. Acepto las condiciones y crear sitio. Muy bien. Ahora me dice, tu sitio está siendo creado. Recibirá un mail con los datos de acceso en pocos minutos. Eh, como siempre se necesita una forma de comunicarse con las personas que utilizan una plataforma, es condición para tener un usuario brindar una eh, dirección de correo electrónico que funcione. Entonces siempre está esta instancia de... Eh, chequeo en donde uno tiene que ir a su cuenta de correo, abrir el mail que llegó y hacer clic en un enlace como para mostrar que somos efectivamente los dueños de, ese, de esa cuenta de correo electrónico bueno, entonces vamos a nuestro correo electrónico, buscamos el mail de milaulas.com y allí vemos que dice bienvenido, bienvenida y nos brinda los datos de nombre de usuario y contraseña. Copiamos, recordamos el usuario admin, copiamos la contraseña y podemos entrar a la plataforma que nos creó milaulas.com. Acá donde dice usted no se ha identificado, acceder, nombre de usuario, admin, contraseña, pego lo que copié. Acceder. Muy bien. Perfecto. Ya tengo creada mi plataforma. Todavía no tiene ningún curso ni tiene otros usuarios. Soy la única persona que puede acceder a este sitio web y eh, todavía no hay un lugar a donde yo pueda subir los materiales.